Soy Ana Cintia, soy madre de familia del Instituto México de Ciudad Juárez. El haber participado en la segunda Asamblea Internacional Marista me ayudaba a conocer los movimientos maristas más de cerca y todo esto me ha ayudado para acompañar a mis hijos en su caminar y de hoy en adelante nuestra familia caminamos por la espiritualidad marista Hola, soy Fernanda Santillé, soy alumna del Colegio México Marista de Nuevo Laredo y vengo en representación de los jóvenes maristas en el participar de la segunda asamblea de la misión marista ha crecido en mí ha cambiado mi vida porque ha crecido en mí una llama que eh, es este el deseo de servir a mi comunidad y soy ahorita la voz de mis compañeros. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Marisol García González. Te quiero platicar un poquito a cómo llegué a la marista. Gracias al hermano Héctor de Sable que me invitó a formar parte de este nuevo cambio, soy afortunada de haber sido de la primera generación de mujeres del Colegio Franco, soy maestra y soy mamá también del Colegio Franco Mexicano de Monterrey. De esta segunda asamblea doy gracias por haber sido parte, por haberme invitado. Me ha dejado mucha sabiduría, alegría, muchas experiencias. Este, el haber compartido yo lo que se vive en Monterrey, el escuchar lo que se vive en diferentes regiones, me doy cuenta que todos tenemos una misión que es dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, y eso me lleva en el corazón, que eh, tenemos que compartir no solamente en lo espiritual, en el colegio, sino en todo el mundo. Y ser marista es un estilo de vida, y doy gracias a los hermanos por invitarme, por seguir siendo parte del colegio, y no me queda más que decir que gracias. hola mi nombre es Lupita, y te quiero platicar un poquito cómo fue para mí vivir la experiencia de la Asamblea Internacional Marista, que durante este año ha sido una experiencia muy renovadora. Ha sido conocer, aprender y recuperar todo lo que significa la visión, pero a la vez como en la práctica, como en la praxis como ir recuperando las experiencias en nuestro centro escolar y a la vez ir poniendo nombre a eso que hacemos y reflexionarlo y decir esta es la misión y es lo que queremos hacer es como un compromiso serio, importante y también es como una fuerza que por lo menos a mí en lo personal me ayuda para seguir en mi trabajo en el acompañamiento con los niños. Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y también me da como esa sensación de estar creando con todos los maristas, pues como una especie de sinfonía de amor hacia el trabajo que representa la educación con los niños. Hola, con el gusto de saludarte y agradecerte que te des este tiempo de escucharnos. Mi nombre es Raúl Fernando Lara Castro, hermano marista trabajo en el equipo de animación provincial cuando me pregunto qué ha sucedido en mí el acompañar y el estar caminando hacia esta segunda asamblea internacional marista de visión viene a mi corazón mucho agradecimiento a toda la provincia marista de méxico occidental que se ha dado su tiempo en reflexionar estos temas y ha trabajado y caminado junto con los jóvenes con los papás con los maestros para qué? para que como hermanos maristas, como maristas todos de Champañá, podamos hacer vida a esta misión a la cual se nos ha invitado a vivir, que es dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Lo veíamos en los primeros temas que hemos reflexionado. En los segundos temas veíamos de qué manera lo queríamos hacer. Sí, estando presente entre los jóvenes, entre los niños, especialmente los más necesitados. Y al final, en esta Asamblea Provincial hemos analizado y reflexionado de qué manera lo podemos hacer, que es siendo sal y luz de la tierra. Gracias, gracias a aquellos que siguen haciendo vida esta Asamblea en sus diferentes regiones. Sigamos viviendo como maristas nuevos en misión. Sigamos caminando y sigamos creyendo que es posible hoy en día ser otro champañano. Ánimo, gracias por ser parte de esta hermosa familia marista. Dios los bendiga. Hola, soy Eduardo de Alba, padre de familia y exalumno marista del Colegio Franco Mexicano de Monterrey. Para mí significó mucho el haber sido llamado, convocado a esta segunda asamblea de la misión marista. Para mí han sido cambios importantes en mi vida, pues he querido transmitir a mis hijos ese gran amor que se tiene a María. Por Marcelino Champañán. Para mí es un cambio importante, pues de aquí en adelante quiero formar parte de la comunidad marista, como ha sido indicado. Gracias. Hola, mi nombre es Lizardo, trabajo en la Universidad Marista de Guadalajara y estoy muy contento de participar en la segunda asamblea de la misión marista aquí en nuestra provincia, México Occidental participar en esta asamblea me ha permitido conocer la experiencia que están viviendo otros maristas en diferentes regiones de nuestro país, desde Mérida hasta Tijuana, Cromo Laredo, Ciudad Juárez. Las llamadas que siento al estar viviendo esta experiencia son las siguientes. Primero, a nivel familiar, cómo ser marista, como esposo, como hermano, y como papá. Es una primera llamada, de no ser cantil de la calle y oscuridad de mi casa. Segundo, la llamada a ser un mejor marista y un marista nuevo en mi comunidad educativa, en la Universidad Marista. Y concretamente, no encerrándome en mi oficina, sino salir al encuentro con los universitarios todos los días. Y la tercera llamada es... Ir más allá de los muros de nuestra universidad. ¿Qué respuesta puedo y podemos dar desde mi familia, desde los demás maristas con los que convivo día a día, para responder a necesidades de niños y jóvenes pobres? Me parece que ahí tengo un gran reto y tenemos un gran reto. Si esperamos a que los hermanos nos digan a dónde ir, pasará mucho tiempo, porque ellos también están ocupados en otros espacios donde hay que favorecer y avivar el fuego de la misión. Me parece que los hermanos también quieren que demos una respuesta desde nuestra iniciativa, no esperando a que ellos nos digan las cosas. Ojalá pues que tú y yo nos comprometamos a dar una respuesta valiente, arriesgada, pero siempre desde Jesús. Hola, buenos días, soy Mele, hermano marista de Guadalajara. El participar en esta segunda asamblea de la misión marista ha significado para mí la alegría de compartir lo marista que hay en mí también enriquecerme con lo que otros me han compartido de lo que viven y lo que vivan con lo marista. ¿Cómo me ha cambiado participar en esta segunda asamblea? Pues bueno, quiero vivir de manera más radical mi espiritualidad y mi misión marista, en especial hacer una presencia fuerte, física, real entre los niños y los jóvenes, conocerlos, conocer sus derechos y defenderlos, y, y vivir de una manera más profunda mi relación con Dios, muchas gracias Hola, mi nombre es Alejandrina Rivas Maciel soy responsable de pastoral en el Colegio Cervantes Bosque orgullosamente con más de 15 años trabajando con los hermanos maristas tuve la oportunidad de conocer un poco acerca de la primera asamblea y hoy Dios me permite estar en la preparación a la segunda asamblea internacional, que he aprendido muchísimo, a los hermanos les debo muchísimas cosas, pero sobre todo mucha espiritualidad y lo que me reta todos los días, mucho compromiso con mis alumnos y con mi familia. Les agradezco a los hermanos por esta nueva oportunidad y a San Marcelino por ese carisma que me ha hecho tan feliz y que me ha hecho reconocer como vocación que soy una marista Muy buenos días a todos, con mucho gusto voy a expresar cuál es mi sentir en torno a la asamblea. Internacional de Nairobi, próxima en septiembre del 2014. Soy el hermano marista del hermano Oscar Domínguez, ciudadano de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hace 43 años que ingresé para ser hermano marista. En este tiempo, en este lapso que ha transcurrido en mi vida, siento que el ser hermano marista ha ido evolucionando en el proceso de cómo mostrar ese rostro de Dios vivo a los niños y a los jóvenes en mí principalmente y también con los demás. Y esta es una oportunidad en esta asamblea juntos hermanos y laicos para poder trabajar conjuntamente y decir cuál es ese rostro que Dios quiere hoy que mostremos a estos niños y a estos jóvenes. Esperamos que este caminar de este año 2013-2014 de nuestro año escolar sea para bendición de todos y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Araceli Rendón, vengo de la región noroeste y vengo a hablarles un poco de lo que ha sido esta experiencia de estar en esta reunión para mí el ser marista o sentirme marista es avivar de nuevo esa esperanza de, de amor y todo lo que Jesús nos ha dado por medio de los maristas he encontrado una familia y durante estos años he podido vivir una fraternidad con mis compañeros de trabajo, con todas las personas que me han rodeado estoy invitada a seguir avivando el fuego, el fuego de la misión marista. Gracias. ¿Qué ha representado? Un reto, si hablamos de organización. Una alegría saber que puedo ser parte de algo que otras personas vibren con lo que se hace. Y por qué no pensar en que la misión es tan grande como la que la